Hola, senadora Villanueva. Presidente, buenas tardes a Rachel León, senadoras, senadores, señora ministra. Hoy traemos al Pleno una interpelación, una pregunta sobre los planes del Gobierno sobre política de retorno. Usted sabe bien cómo España sufrió una tremenda crisis migratoria entre los años 2009 y 2017. Mientras algunas minorías reaccionarias de nuestro país... Gracias. Intentan poner el foco en las llegadas, se cierran los ojos a la enorme sangría de salidas de nuestro país. España perdió más de un millón de compatriotas entre los años 2009-2017, coincidiendo con los años de crisis más duros. Un millón de españolas y de españoles que tuvieron que exiliarse por una situación dramática de la economía de nuestro país, por un fallido modelo económico, por unas políticas de austeridad, un modelo que me gustaría recordar en el que no todos salieron igual de perjudicados. La crisis no tuvo las mismas consecuencias para todos como demuestra el haber quintuplicado el número de ricos en nuestro país basado en el recorte de salarios y la precariedad de la mayoría sociales. En el año 2009 había un millón españoles residiendo en el extranjero, una cifra que se disparó hasta los 2.400.000 el año pasado, último año del que disponemos de datos oficiales. Esto sabiendo que los españoles en el extranjero son muchos más debido a las dificultades que tienen para inscribirse administrativamente y las desventajas que esto les ha aportado como la tarjeta sanitaria. Difícil es hacer planes de retorno o preocuparse de nuestros compatriotas con el Partido Popular al frente, cuando ni siquiera se han preocupado de saber cuántos son. Necesitamos un sistema y un ceso adaptado a la realidad del siglo XXI. No sé, ministra si tienen algo pensado para esto. El saldo migratorio de la última década de nuestro país ha sido negativo, superando con creces el número de salidas al número de llegadas de personas a nuestro país. Un saldo negativo que tuvo el pico en 2013, cuando la crisis estaba generando estragos en el conjunto de la población un exilio económico que esconde muchos dramas humanos, personales y familiares, donde muchas personas se han visto abocadas a buscar un futuro que su país no les daba. Hablamos de perfiles muy heterogéneos, familias que se vieron directamente afectadas por la crisis del ladrillo y tuvieron que salir de España, colectivos especialmente frágiles con niñas, y niños a su cargo o jóvenes que después de haber estudiado en nuestro país no encontraron ninguna salida que han supuesto un esfuerzo colectivo para todos y que ahora producen riqueza y valor añadido en países extranjeros. El exilio económico no es más que el síntoma de un fracaso como país. ¿Qué tipo de país tenemos que destruye población en vez de ofrecer opciones de futuros? Cuando se expulsa a nuestros compatriotas significa que nuestro modelo, en vez de ser un símbolo de éxito atractivo, es un modelo de fracaso y por eso nuestro país se ha convertido en un país de paso, un país de paso y no un país de futuro. Y nosotros, señora ministra, no aspiramos a un país de paso, aspiramos a una España de derechos, aspiramos a una España donde la gente quiera quedarse. Un país que primero expulsó y que luego les arrancó derechos, como el derecho a tarjeta sanitaria, y luego les quitó la voz, como hemos visto con la baja participación en las elecciones del extranjero debido a la aplicación del voto rogado. Rogar para poder votar, rogar para poder votar. Desde que en 2011 se aprobó la reforma de la LOREG hemos visto como la abstención creció hasta superar el 90%. Si en 2008 la participación de los residentes en el extranjero era de un 31%, no se llegó a superar el 6% en 2016. El Estado debe garantizar los derechos de nuestros compatriotas, los derechos de participación de las condiciones que de, de, cuando viven en los países extranjeros y el derecho a regresar. Y es para ello que necesitamos construir un país al que volver y unas políticas de retorno, un plan de retorno que puedan hacer efectivo estos derechos. Pero es que más allá del derecho fundamental de los compatriotas para volver, del cual ya es más razón que suficiente para tener este plan integral de retorno, están también los problemas que nos causa a todos, a los que tenemos familiares o personas fuera y a los que no. La crisis migratoria de nuestros compatriotas en el exterior agrava muchos problemas. Muchos de estos emigrados, el 71%, están en edad de trabajar, son fuerza laboral productiva, de la misma manera que un 30% tienen entre 19 y 35 años. No podemos permitir que nuestros jóvenes se vayan, nos estamos vaciando, nos estamos envejeciendo como país. Necesitamos retener talento, necesitamos un plan de modernización de la economía, necesitamos invertir en recursos, que el Gobierno aumente su inversión en I+, D+, I+, aplique políticas activas de empleo y que podamos empezar a especializar nuestra economía en productos de alto valor añadido y generando un nuevo modelo productivo que no se base en la precariedad laboral como hasta ahora. También agravan otros problemas, como la descompensación demográfica, 2,5 millones de españoles en edad de trabajar en el exterior. Si no damos posibilidad de retorno y los emigrados deciden quedarse, en sus nuevos países de residencia podría también activarse un conjunto de incentivos negativos que acentúen problemas de despoblación y de natalidad, agravando las consecuencias económicas y sociales que ya hemos empezado a sufrir. Y para resolver estos problemas es importante que podamos trajar una estrategia conjunta de un plan integral de retorno. Es la hora de los hechos y no la de los gestos. Ya basta de expresiones declarativas y necesitamos empezar con las proactivas, que se note el cambio de gobierno. Es aquí donde tenemos que discutir sobre las medidas concretas que permitan un plan integral de dimensión estatal, pero coordinado con el trabajo con las distintas comunidades autónomas. Quiero hablarle, señora ministra, de algunas medidas concretas, como puede ser... Impulsar el cambio del sistema de puntos en los concursos de oposición para que la experiencia acreditada en el extranjero sea contada en igualdad de condiciones o eliminar el requisito de residencia previa para poder acceder a planes y ayudas autonómicas en materia de acceso a vivienda, de protección oficial o modificar el subsidio por desempleo para migrantes retornados para que en lugar de 12 meses eh, sean seis meses el mínimo para tener derecho a subsidio. Un plan integral de retorno que incluya una comisión interministerial y esto es importante, es necesario coordinar diferentes ministerios con el mismo objetivo, con las medidas activas de empleo, equipos específicos, mediación, eh, políticas específicas para un colectivo tan heterogéneo y una coordinación con el sector empresarial y también con las comunidades autónomas. Hay algunas de estas medidas que se pueden realizar de forma urgente y que podemos empezar a revertir la pendiente deslizante de los últimos años. No solo nos preocupa, señora ministra, que los exiliados económicos puedan volver, nos preocupa también que sus derechos como ciudadanos y españoles estén garantizados en los países en los que están viviendo. Urgen medidas para recuperar los derechos civiles básicos, como la derogación del voto rogado o la reforma de la ley de nacionalidad, pero también los derechos sociales, como las pensiones, eliminando el sistema de doble imposición que instauró el ministro Montoro o los derechos educativos como han sido recortados las alces, las agrupaciones que sirven para promover la transmisión de la lengua y cultura en un momento de repunte en la naturalidad en el exterior. En este sentido, es importante impulsar también la expedición de la tarjeta sanitaria europea sin restricciones sin restricciones vinculadas a la situación laboral del demandante, fomentando los convenios bilaterales fuera del territorio de la Unión Europea y habilitando consejerías de la seguridad social en el extranjero con competencias y aumentando también los recursos en consulados y embajadas. Este conjunto de medidas son las que marcan una agenda concreta de retorno y de protección de los derechos más fundamentales de nuestros compatriotas en el exterior. Es la tarea de este Gobierno poder ejecutarlas y llevarlas a cabo y necesitamos que lo que hemos ido viviendo como consensos a lo largo de la, de la pasada eh, legislatura, que parecían consensos, ahora el Gobierno los lleva a cabo. Es el momento de aterrizarlo con los hechos y hoy me gustaría preguntarle, señora ministra, cuál es el plan, si existe un plan integral de retorno para nuestros compatriotas y cuáles son las medidas que tiene el Gobierno muchas Gracias, Muchas gracias. Senador.